Buenas con todos muchachos, bienvenidos. Hoy vamos a revisar las mejores cartas que han sido creadas por mucha gente para el torneo de Wrenlos. bien muchachos ya estamos aquí justo en transmisión en vivo, acá está la gente que está pues acá con nosotros acompañándome, un saludo para todos ustedes, eh, como ya saben el concurso que está haciendo Orenlos es por su aniversario de stream, ya había dejado un video anterior donde estábamos explicando al detalle cómo participar y ya cerraron todas las, las participaciones la gente ya mandó sus cartas hay diseños muy interesantes como pueden ver acá justo es el primer diseño de varios que he escogido, en realidad eran como cerca de 300 cartas más o menos que han llegado, ¿eh? hay gente Incluso que han mandado hasta 10 cartas O sea, hay participantes que han creado hasta 10 cartas todavía Se pueden imaginar Y que, y que habían reglas muy específicas ¿no? En este caso, todas las cartas tenían que ser personajes de Marvel eh, Y también todas las cartas eh, No podían ser de personajes que ya existiesen dentro del juego Estas cartas tenían que ser de personajes que aún no estén dentro del juego Y con habilidades que se podrían decir que fuesen destacadas ¿no? Para que puedan clasificar o tener más chances de poder ganar Ahora, la carta ganadora se va a ver el día de mañana bueno, va a ser el día, ¿cuánto? el día 4 de febrero, que no sé si este video lo voy a colgar el 3 o el 4 pero el 4 de febrero va a ser el digamos el concurso ya donde yo voy a ser jurado con otros streamers también, con Bat Mesa con, eh, con Bilbacha y junto con, con Renlos que nos ha invitado, ¿no? entonces entre todos nosotros vamos a deliberar y vamos a, a ver finalmente cuál va a ser la carta ganadora y esa carta se va a llevar un pase de temporada ahora, acá, te, acá tengo eh, las cartas eh, yo he seleccionado personalmente, estas cartas que he seleccionado no tienen nada que ver con el concurso en sí, o sea, no no es como que hayan clasificado simplemente es una selección personal que he hecho de todas las cartas que han enviado, ¿sí? Entonces, esta es una cosa personal porque he visto que había, han habido varias cartitas ahí que han estado interesantes que han tenido mecánicas buenas y quisiera compartirlas con ustedes para que lo vean y junto con las personas que están ahorita en este momento viendo la transmisión también, lo cual pues eh, aprecio bastante. A ver, vamos a comenzar a revisar entonces por orden, ¿sí? En total ustedes van a ver He seleccionado en total 37 cartas Cada carta es de una persona distinta De un participante distinto Incluso están con sus nombres Incluso la, las cartas este, por cada participante Que lo voy a mencionar ahí Entonces vamos primero con la, con, vamos con la primera carta La primera carta es de ABK es X23. Y qué es lo que dice la. ¿Qué es lo que dice acá justo la descripción? Cuando esta carta es destruida, se agrega un clon a cada ubicación adyacente. Me gusta porque funciona bastante bien con el mazo de destrucción. Y aparte que se crean dos clones adyacentes. ¿no? En este caso creo que lo mejor es que lo juegues al medio. Porque si lo juegas a la derecha o izquierda, pues solo te va a crear un clon, supongo, ¿no? Y aquí ustedes pueden ver que este es el clon, ¿no? O sea, acá la persona se ha tomado el, ¿no? el trabajo de poder hacer dos. No hacer el diseño alternativo se podría decir del clon Pero a ver, una cosa más también eh, que tenía que decirles Esto generalmente las ilustraciones que ustedes van a ver acá no, muchas de ellas no son hechos por ellos mismos, sino es que la han sacado pues, de, alg de algún otro lugar como Google o por ahí otro sitio. Entonces van a ver muchas ilustraciones así. Ya, entonces creo que esta me ha gustado, me ha parecido simpática por el hecho que refuerza mucho el mazo de destrucción y no he visto una carta así pues eh, parecida. ¿no? Ahora, vamos a, vamos a lo siguiente. Ya, esta es la segunda carta que es de Alexis. Esta, car esta carta tiene un coste 4 de coste 4 y tiene 4 de poder y se llama Cosmic GR ¿qué es lo que hace esta carta? cuando esta carta se mueve, ¿eh? ojo, mazos de movimiento ahí, o algo pues con con el, ¿cómo se llama? con el pata que le tira el puñete ahí, pues no, ¡Pah! con ese man con Iron Punch, resucita una carta descartada, mira o sea, puede ser un híbrido, puedes usar un mazo híbrido de movimiento más descarte y dice, gana más 6 de poder cada vez que se mueve, o sea es, en realidad está rota no, por el más 6 creo que es mucho Debería ser un más 2 o algo así Nada más no debería ser más 6 porque sería demasiado roto eso Pero los stats se podría decir que están buenos ¿Ya? Y aparte el hecho que resucita, ¿no? También creo que tal vez debería tener un coste mayor, tal vez, porque imagínate que por tener un coste bajo, pero de, digamos que el coste, y eso es debatible, pero la habilidad en la carta me parece que está muy bonita, o sea, el hecho de que se puede mover y en lo que se mueve, como una condición, ¿no? Se mueve y resucita a alguien o trae a la vida una carta descartada. Está buena, o sea, por eso me pareció bastante interesante nombrarla. Así que buena, buena carta, buen, buena mecánica se podría decir ahí. Ya, a ver, siguiente. Ya, acá tenemos otra cartita que es de Amax. Que es Stan Lee, que es una carta de coste 6 por 2 de poder. Veamos qué es lo que hace. Al revelarse si la ubicación está llena, más 8 de poder para todas las cartas que estén en la localización. O sea, esta carta depende... Que tengas una ubicación llena, o sea, que hayan ya tres cartas previamente, la lanzas esta carta ahí, llenas de cuatro y le das más 8 de poder a las demás cartas. Esto está bastante interesante también, ¿eh? o sea, digamos por ahí en masitos de, de continuos, donde tú estabas jugando generalmente, pues ahí cartas como Warpa, de Ant-Man, ¿no? Armor y todas esas cosas, poner un Stan Lee por ahí estaría bueno, en mazos Kazoo, mazos Su también que son mazos pequeñitos, de repente Stan Lee por ahí pueda servir. A ver, siguiente. Vamos acá a Anot Sama, eh. Anot Sama, viejo. A ver, ¿qué hace acá? Este Spider-Man 2019, 2099, perdón. Es un coste 6 por 0 de poder. Al revelarse, adquiere el poder combinado y habilidades de otros Spider jugados en turnos anteriores. Esto podría dar pie a que se puedan jugar, eh, en este caso, los Spider-Man, el Spider Morales, bueno, el Spider-Man actualmente. Eh, no sé, no creo que el Venom no creo que el, no creo que el Venom la, eh, sea una carta, creo que la considere como Spider-Man, pero digamos que si saliesen más versiones de spider man pues podría funcionar, ¿no? Está, está, está bonita, ¿no? Por el hecho de que también eh, sinergia con otras cartas que sean de su misma categoría en este caso, ¿no? Está bonito, está bonito, está bonito. A mí me encanta, así que es una buena carta. Ahora, esto de acá, viejo. Es, esto, esto que hacen tirado un, una cosa. Yo no sé qué, viejo, pero se han tirado una cosa. Esta carta es de Aquelarre. ya Es una carta que es el tribunal viviente... Y incluso el Tribunal Viviente, pues creo que tiene tres caras o tres cabezas, en o tres caras mejor dicho. Y va, este tiene pues ahí diferentes cartas, ¿no? Se, se subdividen en otras cartas. ¿Qué dice el Tribunal Viviente acá, viejo? Al inicio de la partida, uno de sus rostros toma la palabra. Siempre robas el Tribunal Viviente en turno 6, es como un América Chávez. Ahora, ¿qué es lo que hacen las cartas, la, las otras caras, no? Te dice necesidad, que es una carta de coste 6 por 0 de poder. Que te dice al final de la partida reparte el poder de esta localización de manera aleatoria al resto de ubicaciones. O sea, el poder solamente de esta ubicación donde tú lanzas esta carta se va a repartir de forma dice de forma aleatoria eh. o sea si tienes 20 de poder en esta ubicación este man sale, se pone en esa ubicación y esos 20 de poder se van a repartir se puede repartir 5 de poder en la ubicación del centro y se puede repartir 15 de poder en, en la ubicación digamos de la derecha ¿no? digamos que está interesante ese tipo de mecánica al menos con esa, el tema de la repartición del poder aleatorio de una ubicación a otras, y acá dice venganza, al final de la partida intercambia el poder de esta localización con la de tu enemigo, o sea, un intercambio, de repente te conviene intercambiar y ganas por eso equidad, que es un 6-9 al fin, que no sé cómo se va a jugar el 6-9 ahí, ah no, sí, se puede jugar, ¿verdad? Perdón, al final de la partida suma tu poder total y divídelo en partes iguales entre todas las ubicaciones. O sea, si tienes acá 20 de poder, se va a 10 a una ubicación y se va a 10 a otra. O sea, está bastante bueno la verdad. O sea, está muy está muy este, bonito, ¿sí o no? Eh, en este caso a mí, a mí me gusta mucho la mecánica. Ya está, dicen, el juego por salir, pero acuérdense que no ha salido. O sea, la regla acá era que las cartas que pueden participar es las que se pueden hacer las cartas que, que, que no estén todavía dentro del juego o sea, pueden estar en los archivos si quieren pero no está todavía, no las podemos jugar entonces es admisible, según lo que tengo entendido así, así es como funciona esto las cartas que se pueden jugar, no de esas si haces, ahí sí a descalificas pero si son de, así estén en los archivos del juego todavía, no las podemos jugar, entonces está, forma parte de, de que pueda participar ya, siguiente carta Taker. es una carta de coste 3 por 1 de poder, continuo, tiene efecto continuo, no se pueden descartar Cartas. mira qué es lo bonito viejo de esto, ya no se pueden descartar cartas viejo, o sea esto de acá muy buen counter para poder hacer para los mazos digamos acá de descartes, ¿no? ahora que se viene modo imagínate, imagínate que puedas lanzar esta carta acá, lo matas al descartes, matas a mazos como Gela, Drácula, me gusta y incluso tiene efecto continuo, le puedes tirar un encantres digamos para tratar de eliminar el efecto, o sí pues más que todo un encantres ahí, pero igual está, harías que los mazos de descartes tuviesen que llevar encantres para poder combatir esta carta. Está, está bonita como un counter acá. Está bueno. Ahora, esta carta es Milano. A ver, esta carta es de coste 2 hecha por Argon. Eh. La carta anterior, perdón, estaba hecha por Ardubo, no Esta carta ahora es hecha por Argon. Milano, una carta de coste 2 por 1 de poder. Que dice, al revelarse más 5 de energía el siguiente turno. La siguiente carta que juegues regresa a tu mano y la roba en turno 6 ese es un, digamos, no te da más 5 de energía, pero a la vez te penaliza, ¿no? Es una carta, ¿no? Algo extraña en realidad, que se juega tempranamente y, y tiene este efecto de rebelarse, ¿no? Te da más 5 de energía. Y claro, tú lo que puedes hacer es que si tienes... Digamos que la jugaste en turno 2. En turno 3 vas a tener ¿cuánto de energía? 8, ¿verdad? Lo que puedes hacer es jugar una carta bajita. Una carta de coste 1. Y luego juegas una carta de repente ya de coste 6. Entonces ahí sí vas a poder jugar la carta más alta. Mientras que la más baja que jugaste primero... Se está regresando a tu mazo, ¿no? Y la vas a robar en turno 6. Este está, está... Está interesante. Está bonito este, esta cartita de acá. Me parece muy simpática. Vamos a ver al siguiente... Carta de coste 8, eh, perdón, carta número 8, este es de Brandy, que ha puesto al, al patito Howard viejo. ¿Qué hace esta carta? Es una carta de 4 con menos 2 de poder, ¿eh? esta es una carta con poder negativo. ¿Qué dice? Esta carta siempre se revelará primero y al, o sea, no importa la prioridad, acá se revela, le da igual la prioridad al patito Howard. Y dice, al revelarse, si tu oponente jugó una carta aquí este turno. Tu oponente obtiene el control de esta carta, dice, ojo, eh, si tu oponente jugó una carta aquí este turno, tu oponente obtiene el control de esta carta y tú tomas el control de todas las cartas que jugó en esta ubicación, es como que hay un intercambio, ¿no? Es como que prácticamente cambian de lado las cartas ¿eh? Es como si fuese una torre ¿Cómo se llama? Como si fuese la torre Oscar Más o menos el, el patito Howard Pero con las cartas que se hayan jugado en este, en este turno Está bueno, me gusta mucho Porque por ahí puedes tratar de, de, de, de Puede haber una, una Una vuelta de tuerca ¿no? Es como una ubicación Oscar ahí Muy bonito la verdad eh, Muy buen diseño, muy buenos stats Sobre todo para penalizar duro al oponente por jugar ahí y, y si no, pues te penaliza a ti, ¿no? Imagínate que él no juega en esa ubicación, no aciertas, te jodiste, te quedas ahí con menos 2 de, de poder en esa ubicación. Y es un turno 4 gastado prácticamente, o sea, puede, puede ir como que muy bien, como que puede ir muy mal. Siguiente, tienes eh, la carta, esta carta que es de cabo. A ver, esta carta se llama Gentle, es una carta de coste 5 por 4 de poder. Y dice, tiene un efecto continuo y obtiene más 1 por cada carta del oponente que esté en las otras ubicaciones eso está interesante, no sé si está un poco roto tal vez, porque al final el oponente va a jugar como 6-7 cartas digamos en total y esto puede llegar a tener mucho poder pero de, si es que de alguna forma por ahí se puede puedes controlar ¿no? eh, la cantidad de cartas que, puede, que el oponente puede jugar también para que no le dé tanto bosteo de repente esta carta puede ser que tenga 2 de poder en lugar de 4 para que esté un poco más balanceado pero igual está interesante su mecánica, ¿eh? Obtiene es un efecto continuo y va, y va agarrando poder conforme el oponente va jugando cartas ¿cuáles serían los mazos más penalizados? serían los mazos Kazu, por ejemplo ¿no? o sea el mazo Kazu. ni bien te salga contra esta carta van a sufrir porque se, esta carta va a subir bastante poder así que está bastante bueno y vamos con el siguiente, kaleus el agente B no tiene poder 6 por, por, o sea, coste 6 y poder 0. ¿Qué pasó acá? Al revelarse, dice, destruye una carta de ambos jugadores en cualquier localización y gana su poder, dice, ¿no? Imagínate, ¿ah? ¿eh? O sea, acá dice en cualquier ubicación. O sea, si él se pone a la izquierda, puede destruir cartas que están en la ubicación de la derecha y va tanto una carta tuya como una carta del oponente y de eso absorbe el poder. Y con eso, tal vez puede ganar eh, su propia ubicación. Así que esa está bonita porque tiene poder cero también. ¿no? Así que lo hace medio aleatorio, medio divertido. ¿no? Está bueno ahí la gente Venom. A ver, siguiente. De, esta es la carta de Chambas. Eh, Chambas también es streamer, muchachos. A ver, tienes Eternity de acá. Coste 6, poder cero, viejo. ¿Qué es lo que hace esta cosa? Si esta carta está en tu mazo. Tu mano no tiene límite, dice. O sea, tú puedes tener todas las cartas que quieras en tu mano, dice, ¿no? Si es que esta carta se encuentra en tu mazo. Eh, entre paréntesis, cuando juegues esta carta, su poder es igual al poder de todas las cartas combinadas en tu mano. Esto es brutal, ¿eh? Porque acá también es un poco relativo, ¿no? Como que puedes tener cartas muy bajitas en poder, como puedes tener cartas muy altas. Pero sí o sí esta cosa podría tener mínimo 10 de poder, ¿no? Si es que tienes muchas cartas en la mano. Pero ¿cuál es el problema de tener muchas cartas en la mano? Que no estás jugando muchas cartas en el campo de batalla tampoco. Entonces ahí digamos que está bastante interesante, ¿no? interesante la carta. No sé qué tal les parece, pero es una mecánica bastante buena. Eh, es algo pues que de repente más adelante se lo pueden poner en el mismo Marvel Snap. Está muy bonito, está muy guapo esto, ¿eh? Siguiente. Esta carta es de Chayanne Bebecito, viejo. La Madame Web, ¿qué es lo que hace? Tiene un efecto continuo y dice, los efectos son negados en esta ubicación. O sea, acá no puedes poner absolutamente nada. O sea, tú pones, pones a Madame Web ahí, tú puedes poner Cosmo, lo que tú quieras y no van a funcionar. Es como que una carta de silencio, ¿no? Imagínate, esta carta de Madame Web es una carta como si fuese la ubicación de silencio. No, simplemente las cartas con efectos continuos. Es más, revelarse también están totalmente apagadas acá, ¿eh? Es más. Este. las de efectos continuos. Ah, Ongoing Effects Negados. Ah, ya, ya, ya, ya. Ya entendí, perdón, perdón. O sea, lo que dice acá es que los efectos continuos son negados en esta ubicación. Y esta carta quiere decir que tiene una habilidad eh, única, ¿no? O sea, no tiene ni revelarse, no tiene continuo, por lo que estoy entendiendo acá. Porque no, no le ha puesto revelarse. Entonces puede ser una habilidad, una habilidad con efecto único, ¿no? Una carta con efecto único. Entonces eh, está bueno porque acá simplemente lo matas, lo puedes apagar al Cosmo, que es una carta solita que no tiene counter, ¿no? Cosmo está, eh, digamos, acá sujeto a que Madame Web lo pueda dominar. Siguiente. Tienes la carta 13 que es de Diego. Dice De Beyonder es una carta de coste 5 por 2 de poder. Vamos a ver qué hace. Revelarse Crea un agujero negro que destruye Todas las cartas en la ubicación Donde se encuentra una, El agujero negro aparentemente va a absorber todas esas cartas No un vacío o algo así Al ser destruido crea una copia Sin efectos En las otras ubicaciones Ya no puede jugar esta carta En turno 6 Qué interesante esta carta eh porque incluso acá te dice que, la, que el, todas las cartas destruidas se va a crear una copia sin efecto y se van a otras ubicaciones, ¿no? Qué interesante esto de acá. Porque incluso por ahí para un masito de, de Patriot, de repente, ¿no? De, como no tienen efectos las cartas, de repente por ahí puede servir. O puedes combinarla también con, de repente con Red School. Con Tifoid Mary, ¿no? Que van a des, ser destruidas ahí y salen sin efectos. Y no molestan, ¿no? O sea, está, está muy bonita. Vamos a la siguiente carta acá. Fade, a ver, ¿qué ha puesto Fade? Es gore viejo, coste 6, poder 6 ¿Qué dice? Cuando juegas Mjolnir Ojo que es una carta que existe en el juego Mjolnir añade un clon de gore en una ubicación al azar, o sea eso está muy bonito porque tú justo puedes haber robado Mjolnir y tener a gore y ya sabes que vas a tener dos cartas de coste 6 con poder 6 distribuidas, ¿no? en este caso tú pones un en, en un lugar que tú quieres y luego juegas Mjolnir también, lo, lo bufas al, al pata este de Thor, ¿no? que lo tienes en el campo y encima sale, sale otro gore de forma aleatoria, ¿no? Está, está muy bonita esta carta. Yo creo que con 6 de poder está bien porque generalmente es carta 6-12. Es, como es un poder distribuido, como está dividido el poder y se distribuye en ubicaciones, en una ubicación al azar el otro, el otro poder 6. Creo que por ahí sí de repente está bien el poder. Por el hecho que está distribuido, no está, no está este concentrado en uno solo. ¿no? no es como el Hall que está concentrado en uno solo. Está, está bueno, me gusta, me gusta. Está, esta carta me parece hasta que hasta, hasta la veo bien balanceada. A ver. Número 15, este es de Fef, que dice Spider-Man Noir, ¿no? Al revelarse, selecciona aleatoriamente una carta de la mano de tu oponente, dice. Imagínate, ¿eh? Al revelarse, selecciona aleatoriamente una carta de la mano de tu oponente y queda inhabilitada para jugar o descartarse. Esta habilidad está muy buena, porque imagínate que tú lanzas esta carta y no es como Lich, que Lich deshabilita todo, no. Esta carta... Tú tienes que te, es como que el juego te pone esa opción y te pone ahí las 4 o 5 cartas que tenga el oponente en la mano y te dice ya, escoge cuál quieres que se deshabilite, ¿no? y no la va a poder jugar ni siquiera, entonces tú, tú no sabes tampoco cuál tendrá y tú podrás, esta quiero que la deshabilite y listo podría ser muy interesante, esta, esta carta de acá la veo súper buena muchachos, ¿eh? está muy bonita la mecánica no sé si en el tema del poder porque es un 5-7 de repente puede ser que sea un poco fuerte, de repente debería ser un 5-6 un 5-5, pero está muy bonita, después les digo el tema de la huevo de la Ahorita no le puedo porque estoy grabando el video. A ver, luego sigue Hércules también, que es un coste 4 con 6 de poder, viejo. Hércules eh, es una carta también interesante y al revelarse, tiene un efecto de revelarse que dice, pelea con una carta oponente en esta ubicación ¿sí? pelea con una carta oponente en esta ubicación, esto es prácticamente como si fuese esta ubicación de Wakanda ¿no? que se pelean las cartas ahí que la que tiene menos poder este, eh, termina perdiendo, yo creo que Hércules es algo parecido, ¿no? Hércules como tiene 6 de poder y está en, en turno 4, creo que se puede pelear con una carta también que se lance que no tenga tanto poder. Entonces Hércules tiene las de ganar acá me parece. no Está interesante. ¿eh? Es una mecánica muy buena. Y que lo puede ejecutar solamente una sola vez. Porque tiene efecto de revelarse Eso de pelear me parece que está es una muy buena adición. Para reforzar, digamos, más eh, incluso la, la, eh, como el, el, la esencia de las mismas ubicaciones, ¿no? Que prácticamente esta carta es como si fuese una ubicación que se puede eh, activar una sola vez, ¿no? Así que está interesante ahí, Franco Perexuti se llama este señor, ¿eh? Ya, a ver, vamos ahí y tenemos el, la carta 17 que es de Ibnano. Que es gorgón que es una carta de coste 4 por 3 de poder qué es lo que hace revelarse convierte en una roca a un enemigo en esta ubicación convierte en una roca a un enemigo en esta ubicación esto está fuerte ¿eh? o sea imagínate que bueno es que también en coste 4 generalmente esta carta la tratarías de usar al final y no a, no en el mismo turno 4 no porque imagínate que puedas transformar, no sé, pues un Red Skull puedas transformar por ahí de repente pues no sé, una Tifoid Mary o de repente puedas transformar alguna carta fuerte de coste 5 un dinosaurio de repente un Dino, pa, lo, lo conviertes en piedra, ya, y le malogras totalmente la existencia al oponente, ¿no? Está bonito eso de que lo pueda transformar en roca, pues ahí queda, está genial la verdad, y me gusta el arte incluso, está bonito también el arte de Inano In y todo eso, eh ya, siguiente Izuki, número 18 Agente Venom, cuando esta carta se mueva destruye una carta al azar del enemigo esta carta con mazo de movimiento estaría súper buena ¿eh? pero no sé si estaría rota pero porque como es como dice destruye al azar me parece que está lo hace más divertido no si lo mueves con iron punch a un lugar donde quieres que destruya y me parece que está bonita ¿eh? me parece que no sé si de repente debería eh, costar un poquito más pero creo que así como está, el efecto que tiene está bastante interesante porque hace que sea mucho más, eh, se podría decir, este hace, hace que sea más, con, más contundente el mazo de movimiento, no lo haría mucho más divertido. Está, está buena la carta, gente Venom. Este es un muy buen diseño, ¿eh? al menos para mí. Ok, siguiente. Eh, carta de Javier: Miguel Ojara Spider-Man 2099. ¿Qué es lo que hace? Es una carta de coste 1 por 2 de poder. Es una carta bajita nada más. Inicio de partida. Ordena las cartas de tu mazo de menor a mayor costo, viejo. A ver, me acuerdo que muchos de nosotros estábamos poniendo al comienzo. Eh, ¿Cómo se llama este pata de acá? Este, la chica, y ¿cómo, cómo se llama este muchacho de acá, Pero déjame ver rapidito. Eh, la carta está de coste 1. A Quicksilver, ¿verdad? A mucha gente me acuerdo que antes ponía Quicksilver y estaba poniendo también a. Eh, ¿Cómo se llama la otra chica que olvidó ahorita su nombre? A Domino, ¿no? Quicksilver y Domino era como una forma de jugar en orden las cartas, ¿no? coste 1, coste 2. Pero acá te va a ordenar todo de coste 1 hasta coste 6. Lo cual está bastante interesante. Que esta carta lo pueda hacer. Desde turno 1, ¿no? Si es que esta carta la puedas lanzar, digamos. Porque acá, acá lo que pasa es que no está claro. Porque dice inicio de partida ya, o sea, si es que la robas, yo creo que debería ser aleatorio el robo de esta carta, ¿no? no debería ser forzado porque si no ya es ya, ya es, ya es muy bueno el efecto el efecto tiene acá, la carta si es que la robaste, pues genial, la juegas y todas las cartas prácticamente se van a ordenar de, del 1, o sea, en, en orden así, ¿no? en todo el orden por prioridad seguramente, ¿no? 1, 1, 2 2, 3, 3 y así, ¿no? y vas a, vas a poder tener más seguridad en el robo está, está interesante, pero creo que acá eh, debería tener, no debería salir en el inicio, sino debería ser una, una mecánica de robo este, aleatoria Esta no, pero está buena Está buena, está buena, de todas maneras interesante La cartita esta Ok, siguiente, a ver, espérate acá ¿Dónde está? Esto así, y está Esto, vamos para adelante Ok, muy bien Tenemos a Titan Hulk ahora ¿Qué es lo que hace Titan Hulk acá? Es una carta de coste 7 Por 14 de poder, esta carta va a funcionar Muy bien con Magic, no, no hay más Esta carta es con Magic sí o sí a ver un ratito. Ah, no está bien. Ya, esta carta sí o sí va a funcionar con Magic para poder. Para que las puedas ejecutar. O en todo caso, en un. Tendrías que tener. No, pues que creo que esto solamente va con Magic, nada más. No, no le queda otra. ¿Qué es lo que hace? Siempre se revela el último. Dice. ¿eh? Siempre se revela el último. Debe decir. Al revelarse si es jugado en turno 7. Es más, el hecho de el que, que se revele al último. Me parece que lo hace bueno contra un Shanshi, ¿no? Un Shanshi no lo podría matar, me parece, porque se va a revelar al último, ¿verdad? Aparece el Shanshi primero y después aparece este man, así que por ahí está bueno. O Wave también, ok. O Wave también, claro. Wave también le podría dar la salida para que se pueda jugar. Incluso Electro también en turno 6, ¿no? A ver, al revelarse, si es jugado en turno 7, el resultado de la partida es la suma del poder de todas las ubicaciones. Ojo que acá siempre y cuando juegues en turno 7, o sea, juegas en el Limbo, ¿no? En el último turno. Eh, el resultado de la partida es la suma del poder de todas las ubicaciones o sea imagínate que en una, en una este, partida... O sea, que pongas esto en una ubicación, ¿no? En la ubicación del centro. Supongo que en esa ubicación donde se juega Titan Hall... Que es donde todo el, el poder de las demás ubicaciones... Se va a concentrar ahí, ¿no? En el medio. Entonces, si en, ese, en esa ubicación... en Donde se concentra todo el poder... El que tenga más poder va a ganar la partida. Está interesa, muy interesante esta, esta cartita. No sé si el poder es, es muy exagerado. De repente lo veo demasiado alto. Debería ser un 7-10, algo por ahí. ¿no? no sé si 14 es mucho, tal vez. Por el hecho de que te da la... La, esto de poder concentrar todo el poder en la ubicación y de por sí tener un 14 ya sería bastante pero creo que la la, la sinergia ¿no? el, todo eso está, está muy bonita esta carta está buena eh, a ver esto de nuevo acá sí ya la carta 21 es de Magnite, viejo esta carta es coste 6 por 8 de poder giant man viejo ¿Qué dice se puede jugar en una ubicación llena esta carta está muy divertida porque acá sabemos que marvel snap tiene una regla muy clara donde solamente máximo se pueden jugar 4 cartas en una ubicación pero esta carta rompe totalmente esa regla no dice que se puede jugar en una ubicación llena o sea tienes ya 4 cartas en esa ubicación y encima en turno 6 ¡pla! le pones esa encima y tienes 8 de poder adicional está muy interesante está muy interesante la, la cartita está muy buena me gusta ya me gusta está muy bonita y pues este digamos que tiene una mecánica no una mecánica que no sé que digamos que yo al menos ni me había percatado ni me había pensado así que está está interesante a ver sigamos con la siguiente carta 22 de matt wonder wonder man no una carta de coste 5 8 de poder. ¿Qué es lo que dice acá al revelarse? Si se encuentra en la posición de en medio, deja en ruinas las ubicaciones adyacentes. Esto es como si fuese un rino, ¿no? Es como si pusiese un, unos rinos adyacentes y los rinos rompen las ubicaciones y las dejan en ruinas. Ya algo así vendría a ser Wonder Man, ¿verdad? Si se encuentra en la que tiene que encontrarse en la ubicación del medio para que pueda estar activado su efecto, ¿no? ¿Y qué pasa? Tú puedes tener muchas veces ubicaciones que no te favorezcan. Entonces digamos que este man te puede ayudar bastante a poder destruir alguna de esas ubicaciones para que las neutralices y así de repente no te, no te afecte con tus cartas y demás. Esto está genial. Me, me gusta bastante la carta. Tiene un efecto bastante bonito. Vamos, siguiente. 23, Monihu. ¿Qué cosa dice acá Monihu? A ver, este, es una carta de coste 4 por 6 de poder digamos que es algo parecido a White Queen pero ¿qué es lo que hace? al revelarse el poder de todas las cartas jugadas en este turno se reducen a la mitad. Esta carta está muy bonita también, muy interesante. Porque dice, ¿no? Todas las cartas jugadas, o sea, esto de acá puede malograr un poco el mazo de Sabu, ¿eh? Imagínate que Sabu acá lanza dos cartas de coste 4 fuertes, ¿ya? Y de pronto juegas esta carta también tú, ¿no? Esta carta y juegas las otras dos y va a reducir el poder a la mitad. O sea, esto está muy interesante. O sea, una White Queen, por ahí de repente hay otra carta también de coste 4 buena, ¿no? Digamos que Tifoid Mary. Se va para 5 y White Queen se va para 3 Ya, está Está interesante No, no sé, ah, eso está muy interesante, ¿qué pasa si es número impar? Seguramente se reduciría Pues a su, a su par inferior En todo caso, ¿no? Debería ser así para que se pueda Para que se pueda hacer, está buena esa pregunta ya, siguiente, tenemos 20, eh, carta de Mr. Mister, Mister Slayer se llama Iron Patriot que es una carta de coste 4 por 0 de poder ¿Qué es lo que hace esta cosa al revelarse destruye todas las cartas con poder 2 o menor gana más 1 de poder por cada carta destruida, esta vaina está hecha para matar a mazos cerebro, para matar a, también un poco a los Patriot de repente un poquito a los Su por ahí Ya eh, está buena, incluso por ahí creo que también puede servir para irse contra mazos de destrucción, porque acuérdate que usa Carnage, ¿no? en los de destrucción están Carnage está Ardilla, está por ahí también el Demonio 1.6 ¿no? hay varias cosas por ahí que Patriot puede destruir, creo que si es que hay un Armor ahí que está protegiendo a esos bichos, creo que ahí Patriot no los podría no los podría eliminar pero se podría decir que está... Es una carta que está bastante equilibrada. Es cero de poder, 4 de energía. Y tiene efecto de rebelarse. O sea, una sola vez va a ejecutar, digamos, la habilidad. Está, está buena la carta, al menos en mi opinión. ¿eh? Ahora, esta carta es de Patri. Y acá tengo que resaltar algo que no tiene ninguna... Mira, eh, me he visto todas las cartas. Y ninguna carta tiene el, el arte que él le ha puesto acá. Este man se tomó el trabajo de hacer que la carta... Salga del, del marco del de, O sea que, el, que la imagen, el, el, la figura se podría decir, del personaje salga por como, como si fuese ruptura de marco. Ya, eso no lo he visto en ninguna otra carta. Esta es el, la única persona al menos que yo he visto que ha hecho ruptura de marco prácticamente. En este diseño. Acá se ve que hay bastante. Al menos eso lo tengo que destacar porque no se lo he visto a nadie a nadie más. O sea, ningún participante ha hecho eso. Solamente lo ha hecho Patri nada más. Y eso hay que destacarlo, ¿sí? Eh, porque eso sí ha tomado un trabajito extra seguramente para que lo pueda hacer. Ahora, es una carta de coste 4 con 3 de poder Radioactive Man, incluso el mismo le ha puesto su, su texto ahí, así también con el estilo, ¿eh? o sea, es en, el, en diseño, el pat está 10 de 10 con esto, este sí, este sí ha hecho un, una, una chamba en diseño adicional, ¿no? ha hecho un plus acá, ¿qué es lo que hace esta carta? Cuando tu oponente juega una carta en esta ubicación, es dañada con menos 2 de poder, o sea, este, este man tiene habilidad única, no es ongoing, o sea, no es continuo, no es revelarse, siempre va a estar ahí funcionando su habilidad, pero... Si todas las cartas son jugadas ahí, menos 2 de poder. Es como si fuese un Red Skull, pero al revés, ¿verdad? El Red Skull te da más 2 de poder en esa ubicación en todas las cartas enemigas que se jueguen ahí. Y este man más bien le quita menos 2. Ahora, él tiene 3 de poder, lo cual está bastante equilibrado. eh. O sea, está muy bueno. 4 de energía, 3 de poder. Tiene minadores de poder los demás. Está a los demás de la misma ubicación. Está muy buena acá. Esta carta está muy buena, muchachos. Muy buena carta. Eh, a ver, esta carta es de San y es agente Mobius. Es una carta de coste 1x2 de poder. Dice, no puedes jugarla después de turno 2. ¿Ya? O sea, solamente tienes turno 1 turno 2. Es como el Mo, que el Mo lo puedes jugar hasta el turno 3 nada más. ¿Qué es lo que te dice? Al revelarse? transforma esta ubicación en ABT. O sea, este, esta carta seguramente se jugaría con mazos muy pequeñitos, muy pequeñitos, cartas muy pequeñitas, eh, para que puedas tratar de sacar la mayoría de cartas y lanzar también a la gente mobius y poder tratar de ganar. En turno 4 prácticamente con el ABT Tratar de ganar la partida Esto podría incluso influir en, en formar Algunos arquetipos que tengan cartas pequeñas Y sea más agresivo el tema ahí Para poder ganar en, eh, Para que el juego incluso en Marvel Snap sea hasta más rápido O sea pasamos del turno 6 al turno 4 Que podría lograrlo esta carta aquí Siguiente eh, Ranking Postor eh, ha, ha, También ha hecho una carta que es de coste 6 1 de poder super, Superior Iron Man viejo Tiene efecto continuo ¿Y qué dice? El poder total del enemigo en esta ubicación se reduce a la mitad en caso de ser posible. Mira qué bonita carta. eh. Linda carta. O sea, es un Iron Man. Prácticamente es como el Iron Man que nosotros conocemos, pero a la inversa. ¿no? Lo que hace Iron Man que nosotros conocemos de coste 5 es duplicar el poder de la ubicación. Pero lo que hace este Iron Man eh, de coste 6 con uno de poder, lo que dice es lo reduce a la mitad, ¿no? Si el enemigo tenía en su ubicación 30 de poder, de pronto llega Iron Man viejo y ¡plac!, lo reduce a la mitad, lo reduce a 15 de poder y listo. Y él ahí con las otras con los otros este, bichos que tenga ahí en el campo, que estén ocupando lugar en esa ubicación, puede tener la chance de ganar, ¿eh? Está muy, muy, muy interesante. Incluso tiene efecto continuo también. O sea, está muy bonito. Muy bien, vamos, siguiente. Eh, esta carta es de Rodri. Un saludo para Rodri ahí. Esta carta tiene coste 5, 3 de poder. Se llama Saladane y tiene efecto continuo. ¿Qué es lo que dice? Niega cualquier bonificación de poder futura y pasada. O sea, es retroactivo también si es que la, como la lanzaste en turno 5. A las cartas de coste 1 y 2, o sea, igual para mazos de cerebro, mazos de Patreon, que son, van a ser los más afectados porque son los que juegan eh, cartas de 1 y 2. También en mazo de destrucción igual con Carnage, ¿no? Le tiras un Carnage también y le estás denegando, ¿no? Se podría decir acá, este, la bonificación, ¿no? Está prácticamente ahí al Carnage todo lo que se comió, pues lo tiene que devolver de alguna manera. Y también, claro, eh, al Wolverine también lo podría afectar, ¿no? Imagínate que el Wolverine se va, eh, se va pues, este, incrementando su poder conforme lo van destruyendo. Igual, sale Saladane y adiós, adiós este efecto de Wolverine acá. Muy bonita carta, para hacer un coste 5 por 3 de poder me hace acordar mucho a Lich en stats. Pero en efecto está muy interesante porque se puede ser un counter muy bueno contra mazos de Patriot. Eh, de, Mister, de, perdón, de Patreon, de Cerebro por ejemplo y de Mazos de Destrucción también donde se ven cartas de costes bajos bufándose. así que está muy buena carta muy interesante la verdad crea más diversidad eh, estratégica en el juego a ver, tienes ahora a Arma X, ¿ya? Es una carta de Rodríguez de coste 3x4 de poder, viejo. ¿Qué es lo que hace esta carta? Dice, efecto continuo, ojo, ¿eh? Inyecta Damantium a todas las cartas y las hace indestructibles. O sea, prácticamente las vuelve como si fuesen Colossus, ¿no? En el aspecto de que no pueden ser destruidas. Está buenísimo. Esta, esta carta está muy buena también. Incluso podrías usar Destroyer acá, ¿no? Imagínate que tú pongas esta carta y tengas Destroyer viejo para plaque. Tirarle viejo ahí Y ninguna de tus cartas se va a destruir No vas a depender de armor No vas a depender de aislar una ubicación en especial sino prácticamente las cartas pueden estar En todas las ubicaciones que tú quieras Y luego tiras arma Y pues van a estar todas totalmente protegidas La verdad están muy bonitas viejo me, Esta carta me encanta bastante me, Hasta incluso yo digo ¿Por qué no la ponen en el juego? Estaría muy bonita la verdad Hacer indestructible las cartas Está muy bonita Incluso eh, Ahora, lo que yo entiendo acá es que todas las cartas que las haces indestructibles serán las cartas que ya se jugaron, no las cartas que están en la mano ni en el mazo, ¿no? Porque si fuese así, si, si fuesen las cartas indestructibles también del mazo y de la mano, pues imagínate, lanzarías en, en Dominio de la Muerte, por ejemplo, ¿no? Lanzas cartas ahí, no se van a morir jamás, ¿no? Está muy, muy, muy buena esta carta. No sé, Habría que especificar esa parte. Pero si fuese solamente Adamantium para todas las cartas que se están jugando en el campo de batalla, creo que estaría más que bien, ¿no? Estaría súper, súper bueno. Siguiente. Eh, esta carta es de Setsar. Vamos a ver, Spider-Wen. Es una carta de poder 5, eh, poder 5, coste 5. ¿Qué dice? Al revelarse, tu oponente tendrá que jugar su siguiente turno en esta ubicación. O sea, prácticamente lo fuerzas a tener que jugar en esa ubicación. Tu oponente tendrá que jugar su siguiente turno. O sea, el turno 6 prácticamente le estás diciendo al oponente que solo tiene esta ubicación para jugarse. Me hace acordar mucho. Hay una ubicación que se acuerdan que en turno 5 estás obligado a jugarla ahí. Ya, pero Spider-Man lo que hace es lo mismo pero en turno 6. Entonces ahí tú tienes que, eh, tienes que ser estratégico. no, Ver dónde juega el oponente predecir dónde va a jugar y de ahí Plum jugar, eh, jugar Spider-Wen en una ubicación donde el oponente va ganando ya y no pensaba jugar ahí en turno 6 para que lo obligues a jugar ahí y con eso es como si fuese un aero pero no con, con, con algo que se va para el siguiente turno no no que sea al, al momento se eh, funcione el efecto de que se lo lleva la carta ¿no? creo que está muy bonita no sé si de repente esta carta debería tener menos poder tal vez pero dentro de esto eh, tener un coste 5 que para, para forzar lo que juegue en turnos es en una ubicación me parece que está, está buena, está la, la, la, la mecánica está buena, la intención está buena ahí, así que está genial Vamos a ver, esta es la carta 31 de Shadia, eh, que es una carta de coste 5 por 2 de poder que se llama Fénix Oscura Oye, de por sí el diseño me encanta, eh el diseño de la carta me llama mucho la atención está muy bonito la verdad el Fénix no, no sé de dónde salió esa ilustración viejo pero está muy buena y muy llamativa incluso si Marvel Snap pone esa ilustración créeme que la gente va a querer sacarle las variantes incluso la va a querer hacer en Ink viejo la cosa ¿qué dice? Eh, Fénix Oscura Continuo ya las cartas enemigas pierden uno de poder al final de cada turno esto es como si fuese una SMAT ¿verdad? Solamente que eh, solamente es para el lado enemigo nada más, no es para todos. Eh, digamos que esta es una carta interesante porque su efecto va, va eh, se podría decir que va a funcionar dos veces. Si es que lanzas en turno 5 hay turno 6, entonces ya bajaron menos uno todos y menos uno de nuevo el siguiente turno. Ahora, si existe un Elysium de repente donde puedas bajarla antes o una wave, donde la puedas bajar en turno 4, pues también va a ser un efecto más eh, más devastador ¿no? acá sí necesitarías tener un encantes para poder frenar, pero es que es fénix pues viejo, fénix es fénix, igual es una carta fuerte, eh, de por sí ¿no? es una carta legendaria es un personaje legendario, entonces me parece que está bueno el efecto está interesante y tiene muy poquito poder lo cual lo hace muy interesante, acá si se jugase esta carta, si fuese una carta muy popular por ejemplo en el meta, lo que se jugaría mucho sería Luke Cage, para poder evitar ese tipo de cosas con ella, está muy bonita ok, número 32 Snap Crackle Pop ¿qué es lo que ha inventado el señor acá? una carta de coste 4 por 2 de poder ¿qué es lo que dice acá? Hogun, al revelarse descarta una carta de la mano del oponente y se suma su poder al de esta carta ¿qué tal ven esta acá? este, este, este efecto está divertido porque acá tú no sabes la carta que vas a descartar de la mano del oponente eh, puede ser una carta de coste bajito de repente, como puede ser hasta negativo, ¿no? Imagínate que le descartas a Mr. Negative, digamos, por ejemplo, y ya tiene un, ya es un menos uno ahí, ¿no? Es como que queda como un 4-1. Puede ser, pero también como puede ser que pueda descartar un, no sé, un Magneto, por ejemplo, y se vaya a 4-14. O sea, es, un, es como que como es aleatorio y como está. Tiene que, tienen que ser varias cosas, ¿no? Que justo el oponente tenga en la mano cartas altas, ¿no? Y que. Y, o eh, que tenga justo alguna carta alta y que esa carta sea la que descarte. Pero también como puede descartarte una carta bajita de poder 3, poder 2, ¿no? Y digamos que es un 4-4, un 4-6 y ya. Que si, que, si se queda en 4, 4, 4, 5 no fue tan bueno, pero si sube de eso sí sería muy bueno la verdad el efecto de Hogun. creo que esta carta para que funcione en el juego debería ser poder 0, no debería ser 2 de poder, creo que con 0 de poder estaría más equilibrado porque digamos que es Va a ser más, más en promedio, va a estar teniendo al menos un más 6 de poder, ¿no? De más 5, más 6 de poder para arriba. Así que, incluso, ¿qué pasa si descarta a Dino también? Le roba 3 de poder, no le va a robar más. Entonces, también ahí, o puede descartar una Mystic, o puede descartar también un Silver Surfer que son 0 de poder. Entonces, igual, no sumaría nada también. Sí, un 4-1 podría ser, creo, pero está por ahí, está por ahí. Creo que está, creo que está interesante, la verdad, su, su mecánica de Hobu. O incluso, como dicen por acá, ¿no? Puede ser hasta menos hasta 1. Uno, ¿no? Un 4 menos 1 también puede ser interesante. no Y como dice acá, claro, es casi igual a Morph el efecto que tiene, ¿no? Pero en este caso le estás quitando una carta al enemigo. Le estás destruyendo una carta al enemigo de paso. Y estás que te bufas con ella. Así que es un efecto bastante poderoso ese. Siguiente. Número 33, Ares, viejo de 3, ¿no? 3 se llama el autor, 4 de poder, 4 de energía, ¿qué es lo que hace? En el próximo turno todas las cartas del oponente deben de jugarse aquí, dice, en el próximo turno, o sea, en el turno 5 o en el turno 6 en este caso, que es parecido creo que a lo que hemos visto con Spider-Man Wen, ¿no? Pero dice todas las cartas del oponente deben jugarse aquí, eh, digamos que es un efecto eh, bastante interesante que tiene acá Ares, eh, por el coste que tiene, digamos, lo puedes lanzar hasta más temprano, así que está, está bueno, se podría decir que está bueno eh. Está, está interesante la cartita, vamos acá, esta carta es de Uriel, es una carta de coste 4 por 4 de poder Julia Carpenter, que dice, al revelarse si el rival juega más de una carta, si juega más de una carta el rival, eh, a ver, si el rival juega más de una carta, este turno se muestran las dos siguientes cartas del mazo del oponente. Imagínate, el rival juega... Ok, esto de acá es un... Imagínate el, el escenario eh, básico, ¿no? Un Sabu en turno 3 y en turno 4 te juega dos cartas. Tú le juegas esta carta, entonces, ¿qué va a pasar? Que en los siguientes dos turnos tú vas a poder ver la carta que el oponente ha robado, ¿no? Robó de repente un infinite y luego en el siguiente turno robó de repente pues ahí un Shanshi. Entonces tú ya tienes información. Está muy bueno, ahí está la tía Julia, correcto. Ahí está muy buena la, la carta, creo. El, o sea, eh, más que todo la mecánica de poder ver algunas cartas que el oponente está robando está interesante, me gusta o sea, sale la carta y tú dices ah, tiene shang ok, entonces tú ya notas ahí y ya haces tu mapa mental y, y de acuerdo a eso vas, vas a ver qué vas a jugar y qué no vas a jugar, ¿no? Muy bueno siguiente carta Paste Pot Pete, dice, ¿no? este de acá es de ursi Urichi es una carta de coste 2 por 3 de poder y ¿qué es lo que hace? las cartas no pueden moverse a esta ubicación, dice acá, las cartas no pueden moverse a esta ubicación eh es interesante esto, ¿eh? Las cartas no pueden moverse esta ubicación. Y las cartas de esta ubicación no pueden moverse. Es como si fuese un Profesor X, prácticamente, esto, ¿eh? Esta carta tiene una habilidad única. ¿Ya? Y qué pasa? Que ni siquiera tú mismo puedes poner cartas ahí donde está él, ¿no? Eh, solamente en el. Perdón. Esta es una carta de que, que prácticamente deniega los, los movimientos. Pero sin embargo, puedes poner. Puedes jugar cartas en esa ubicación, ¿no? Más que todo deniega el movimiento. Si tú. Por ejemplo, si están que te juegan un mazo de movimiento y tú lo pones al medio, por ejemplo, a esta carta, simplemente las cartas no, se, no van a poder moverse, jamás van a poder viajar por el medio, solamente van a poder viajar entre los extremos, lo cual ya hace más complicado el uso de Heimdall, se podría decir, ¿no? Está, está bon La carta está bonita como para poder hacer counter a mazos de movimiento o a aquellos mazos que quieran ser híbridos por ahí con movimiento, está interesante. O de repente por ahí... Mazos que están queriendo jugar tal vez a Vision, ¿no? Por ahí de repente también, o de repente la misma Capitana Marvel no se va a poder mover. Está, está interesante. Creo que de repente el coste, ¿no? Como dice acá Rodri, tal vez puede ser un poco más alto, ¿no? Que no lo lances muy abajo porque si no de repente sería muy fuerte, ¿no? Puede ser que sea un coste 4, un coste 5 tal vez, ¿no? Sí, estaría, estaría genial. El Purple Man. A ver, ¿qué hace el Purple Man acá? Es una carta de coste 5... Con uno de poder. ¿Qué dice? Al revelarse, si tu oponente jugó una sola carta, este turno pasa a tu lado de la mesa. Ya está, acá está, también está interesante porque tú lanzas esta carta y si jugó una carta el oponente en este turno, pasa a ser tuya, ¿no? Está buena. Está, y encima es un 5-1, o sea... Está bastante justo porque si en caso eh, en esa ubicación el oponente no te juega nada, pues vas a ser castigado con una carta. Claro, exacto, con dar débil es una carta buena esta, ¿no? Tienes a dar débil y sabes dónde va a jugar, es como Gamora, ¿no? Es como Gamora, ¿no? Es como el Profesor X también. Todas esas cartas de coste 5 que no parecen ser tan buenas se vuelven muy buenas cuando... Tienes un débil ahí que la respalda. Así que Purple Man con débil podría ser una gran combinación. Esta es una carta de Bankian, por cierto. Y ahora estamos en la última carta, que esta carta es de John, carta número 37. Que es una carta de coste 6 por 9 poder que se llama Loki, el dios de las mentiras. ¿Qué es lo que dice? Al comenzar la partida, tienes que agregarla a una ubicación, dice. ¿Ya? O sea, comienza la partida y esta carta tienes que decirle dónde se va a ubicar, ¿no? ¿Dónde vas, dónde vas a estar? Ahora dice, al revelarse, agrega dos ilusiones con dos de poder a las otras ubicaciones. La real y las ilusiones no se revelan hasta el final de la partida pierde 6 de energía en turno 6 o sea prácticamente no tienes energía en turno 6 porque al, al inicio de la partida jugaste esta carta, entonces esa energía ya se consumió y te la están eh, penalizando recién en turno 6 pero hay sus jugaditas pues viejo tú por ejemplo puedes jugar eh, el ma en mazo de destrucción puedes jugar a con muerte por ejemplo no destruyes y juegas después wave en turno 5 y tienes a una muerte para jugarle para jugarla por cero de poder. O también puedes jugar incluso hasta She-Hulk también, ¿no? De repente si se te da, ¿no? Eh, está muy buena. Incluso en ABT, como dicen, ¿no? Como dicen, en ABT también puede llegar a ser muy bueno. Sí, me hace acordar mucho a Misterio también por el hecho de cuando se van a revelar al final. Me hace acordar bastante a eso. Es muy, eh, pero muy, muy interesante esta cartita viejo. Me encanta su, su estructura, ¿ya? Y el hecho que no tiene tampoco tanto poder, ¿no? Aparte que las serpientes se distribuyen en las otras ubicaciones y ya, ya, no, ya no se concentra tanto poder ahí y que te penaliza también en turno 6, o sea que acá son mazos específicos con los que puede funcionar, no va a funcionar con todo sino con aquellos mazos con los que sí puede, en este caso en destrucción o al menos con muerte serían las cartas y wave obviamente de lado serían las cartas con las que más podría funcionar, está muy buena viejo y aquí muchachos hemos hecho no sé cuánto tiempo ahorita, oye ha sido buen ratito que hemos estado viendo las cartitas pero la verdad es algo muy bonito para la comunidad es algo es una iniciativa muy bonita que ha hecho nuestro amigo Renlos para que mucha gente pueda explayar su creatividad, lo que pasa es que hay mucha gente que por si sí antes ya estaba creando sus cartas pero no había ningún incentivo ¿no? en, cam en cambio él ha querido dar algo de sí mismo y ha dado pues un pase de temporada ahorita para la carta ganadora que se va a estar eligiendo el día 4 de febrero ¿no? ese día vamos a estar deliberando el jurado y vamos a escoger la mejor carta no sé cuál de todas estas cartas vaya a ganar la verdad, hay muchas cartas buenas y las cartas que al menos yo, yo he visto muchas cartas que al final no elegí pero de todas maneras se agradece por el esfuerzo y la creatividad a todo el mundo que se ha dado el tiempo para poder eh, se podría decir poner no eh, poner un tiempo para poder crear todas estas cartas y estas mecánicas muy bonitas así que de por sí les agradezco a todos por haber este, hecho eso y esperemos que se vayan a dar más de ese tipo de concursos no porque hay mucha creatividad y hay mucho por hablar todavía en el universo marvel hay, hay muchos personajes por explorar así que está muy bueno yo acá en toda esta selección de cartas que he hecho he visto muy Pocas veces que se ha repetido un personaje entre participantes, o sea, cada quien ha hecho su, su personaje diferente y se ha visto mucha, pero mucha, pero mucha este creatividad. Así que bueno, agradecerles a todos por haber participado y suerte para aquellos que no, que esté, que sigan todavía ahí en la clasificación. Así que muchachos, ya saben, ahí este Urenlos el día 4 de febrero ya va a estar haciendo su transmisión en la plataforma morada y van a poder este. Creo que va a estar como 8 horas, o sea, va a estar prácticamente todo el día, toda la tarde y parte de la noche va a estar streaming. Así que pues si ustedes gustan se pasan por ahí y pues van a ser testigos de uno de los concursos más bonitos que se han podido hacer y más creativos sobre este jueguito de Marvel Snap. Así que muchas gracias, ya saben, ¡nos esperamos allí! ¡Un abrazo para ti!